Ya nosotros habíamos hecho caminatas, ya habíamos hecho solicitudes de reparación del camino, las juntas de vecinos, y e, hicimos un esfuerzo, una parte de la comunidad, eh, reuniendo más de un cuarto de millón de pesos, infelices de en esta comunidad, para mejorar un tramo, porque ya no se resistía el polvo. Sin embargo, las, las autoridades, las llamadas autoridades,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 para nuestra comunidad, tampoco habrá paz para quienes han creado somales males y les roban el derecho a la tranquilidad al pueblo dominicano. En camaray, Jesús, NTN. Robinson Polanco.